Hola, un gusto compartir con ustedes esta clase. Uno de los métodos de recolección de datos que hemos estudiado es el de la encuesta. Hoy vamos a profundizar en un tipo particular de, de encuesta, la de la metodología de evaluación contingente. Para profundizar en este tema, nos acompaña Jorge Ducci, economista de la División de Agua y Sanamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Jorge. Para comenzar, ¿Cómo se calcula el precio de un bien ambiental, como el saneamiento de una playa o de un río? Efectivamente hay que partir pensando que hay una gran cantidad de bienes, servicios y productos en el mundo que no tienen un valor monetario que uno le pueda asignar y que por lo tanto eh, al tomar decisiones de inversión, por ejemplo, eh, no tenemos un parámetro de referencia para con, comparar con los costos eh, y, y poder tomar estas decisiones. Y como usted menciona, por ejemplo, el saneamiento de un río, o limpiar una playa, o construir un relleno sanitario, o, o construir una represa en un lugar pristino que va a arruinar el paisaje, tiene costo o puede tener beneficios y necesitamos tener un valor monetario de, esto, de, esto, de estos elementos. Como no hay un precio, necesitamos tener un método, y, y el método para obtener estos precios, estos valores monetarios, eh, más usados en, en, en economía, se llama evaluación contingente y que no es otra cosa simplemente que preguntarle directamente a la gente beneficiaria de estas obras o de estos proyectos cuánto vale para ellos tener este nuevo servicio, una, una playa limpia, un río saneado, un relleno sanitario que no le afecte a su medio ambiente, y, y, y a través de, del análisis de sus respuestas podemos obtener el valor de este bien para tomar decisiones de inversión. Y, por supuesto, la metodología es hacer un cuestionario estructurado dirigido a jefes de hogares beneficiarios de los proyectos que se están planteando. Muy interesante. ¿Y cuál es la metodología que se usa para amar la encuesta? ¿Qué diferencia hay entre este, este tipo de metodología y las encuestas de evaluación de mercado, por ejemplo? Bueno, como usted entenderá, tratar de obtener un valor monetario de un bien ambiental que puede ser bastante difuso para la gente, es bien difícil, ¿no? Por ello se requiere diseñar una encuesta muy cuidadosamente y con una cierta estructura y con un cierto protocolo que permita tener seguridad de que los resultados que salen de esta encuesta son verdaderamente confiables y pueden ser usados en los análisis posteriores. Y en general, y usemos el ejemplo del saneamiento de playa, esta es una encuesta que, cuya estructura parte probablemente preguntándole a la familia, bueno, ¿cuál es su entorno? ¿Qué problemas tiene usted en su barrio? ¿Cómo ve los problemas ambientales en su ciudad? ¿Cómo él percibe los temas ambientales? ¿Participa en actividades ambientales? De ahí uno lo va derivando en el cuestionario, bueno, y usted ¿qué opina de la playa? ¿Usted va a la playa frecuentemente? Eh, ¿Opina que está sucia? ¿Opina que está limpia? ¿Se vaya en la playa? o realmente tiene que ir a otra playa a bañarse, porque esta playa está sucia. Y, y lo vamos poniendo en este ambiente de, que, de estar pensando en esta problemática de, de, de la playa y el saneamiento y lo que eso significa para, para esta familia. A partir de ahí, le explicamos a la, a la persona, al entrevistado, cuál es la verdadera naturaleza del problema, que muchas veces, por ejemplo, en ciudades costeras, es simplemente que hay una red de alcantarillado que descarga la agua sin tratamiento al mar, sobre la costa y contamina la playa y, por lo tanto, hace, eh, hace imposible que la gente se bañe eh, por problemas de salud ¿no? y produce malos olores y basura, etcétera, etcétera. Y explicándole eso a la gente se le introduce también el concepto del proyecto que se, que se propone hacer para solucionar este problema y, y se le hace una breve descripción técnica que puede tener eh, algún dibujo algún algún esquema que sea sencillo para las personas entender de qué se trata lo que vamos a hacer y una vez que uno está seguro que la gente entiende eso se le se le da más detalles respecto a los beneficios que para esta persona o esta familia va a tener este proyecto por ejemplo al estar en la playa saneada usted va a poder ir bañarse sin riesgo de que se enferme, por ejemplo, no va a haber malos olores en la playa ni en la arena, no va a haber basura, porque este proyecto va a eliminar todo eso. Y eso eh, probablemente re representa un beneficio para usted. Y se le pregunta si efectivamente es así, etc. Y pasamos a la etapa más final del, del, de, este, de este cuestionario, de esta entrevista, donde se le arma un escenario en el cual se simula un mercado al cual le vamos a pedir a la persona que tome una decisión de compra. Y es una decisión de comprar o no este proyecto. Y este, y este escenario simulado, y por eso se llama contingente, significa que le vamos a decir a la persona que, mire, aquí vamos a hacer un proyecto, este proyecto lo va a hacer una institución como el Ministerio de Obras Públicas, que es una entidad muy conocida, respetada, etc. Y si hacemos este proyecto, usted va a tener que pagar, seguramente, o si me imagino que usted estará de acuerdo con qué va a pagar, con que hay que pagar por estas cosas. Y definimos todos los elementos que le dan realismo a este escenario de, de que haya un pago involucrado. Y el más importante de eso es cómo la gente va a pagar. Y cuánto tiene que pagar. Y por cuánto tiempo. Y qué pasa si no paga. Todo eso se estructura en una batería de preguntas. Y en definitiva, termina con una opción que se llama de referendo. A la familia o al jefe de hogar se le pregunta: mire. El gobierno quiere, puede hacer este proyecto si usted paga tantos pesos mensuales o no lo hace y usted no tiene que pagar nada. ¿Qué prefiere? Y la persona tiene que optar por una de las dos alternativas. Y esa, esa es la manera como, como nosotros establecemos la disposición a pagar porque a distintas familias le preguntamos distintos precios. Entonces a los precios altos muy poca gente va a decir que sí, a un precio bajo mucha gente va a decir que sí, y, y en algún momento va a haber un precio intermedio donde la, gente, la mitad de la gente dice que sí, la mitad de la gente dice que no, y ese es como el precio que nos interesa eh, para los análisis posteriores. Y al final del cuestionario, o entre medio de esto también, es muy importante tener preguntas de control eh, para chequear de que la gente primero está entendiendo lo que le estamos preguntando, segundo no nos está mintiendo, respuesta a la respuesta, aquí hay muchas teorías de que la gente... Eh, Piensa que puede afectar los resultados de la encuesta, porque si yo contesto que sí a la pregunta, entonces el gobierno va a hacer el proyecto y después no van a cobrar, así que no importa, así que yo, yo le miento, ¿entiendes? O, y también está el problema que la gente, con una situación simulada, hipotética, realmente no se está metiendo la mano al bolsillo para comprar algo y, y, y eso tiene una especie de sesgo, ¿no es cierto?, en, en, en favorecer a que a que sí la gente. El, el otro caso interesante que hay muchos países. Eh, que, a las cuales la gente eh, eh, se niega, en general, a decir que no a un entrevistador. ¿no? Por una cuestión cultural. Hay países que, que es mala educación decir que no. Si alguien viene a una persona a entrevistarlo en su casa, debe ser una cosa importante. ¿Cómo lo decir que no? ¿no? Y esto pasa en países como Paraguay o Panamá, que, que es una mala educación contestar que no. Entonces, ese tipo de problema hay que identificarlo. Y evitarlo y poner preguntas y elementos en el cuestionario para controlar este tipo de factores que pueden alterar después los resultados del, del trabajo. Y la gran diferencia de este tipo de, de trabajo con el que normalmente se hace de estudio de mercado es justamente este último elemento. Que el objetivo central del, del cuestionario es obtener una disposición a pagar por este bien o servicio ambiental que se le propuso a la familia. Y esa parte del trabajo no es algo que normalmente hacen las las empresas que hacen estudios de mercado, o lo hacen de manera muy rudimentaria. ¿Y cómo podemos saber que la encuesta está bien diseñada? O sea, que va a medir lo que efectivamente queremos medir. Bueno, este es un proceso muy eh, complicado y difícil, y la verdad que acá necesitamos ayuda de empresas realmente especializadas en estos temas, empresas que hacen regularmente estudios de mercado, que tienen sociólogos, psicólogos, que eh, normalmente hacen este tipo de estudios y gente de terreno que prepara esto. Y hay un protocolo a seguir. Y la secuencia general es la siguiente: primero se hacen grupos focales, es decir, se hacen 6, 7, 8 grupos focales. En cada grupo focal se citan a unas 8 o 10 personas potenciales beneficiarios de este proyecto, jefes de hogares. Se les junta en una sala y se desarrolla un temario bastante estructurado en el cual una psicólogo, un sociólogo, una, un. Un, un, una persona acostumbrada a trabajar con, con grupos eh, desarrolla este temario y va haciendo las preguntas necesarias para que nosotros, que estamos observando este proceso probablemente desde fuera de la sala, vía una grabación o, o detrás de un espejo, podamos ir viendo cómo la gente entiende lo, las preguntas que le estamos haciendo, qué lenguaje eh, ellos usan naturalmente al, al referirse, por ejemplo, al tema de las playas, eh, cómo le vamos introduciendo los conceptos del problema que hay, de cuál es el proyecto que se va a hacer, el, eh, los beneficios que van a tener estos proyectos y los mecanismos de pago. Y estas sesiones de grupos focales sirven, estas conversaciones sirven para identificar justamente todos aquellos elementos de lenguaje, estructura, ordenación, eh, temática que nos ayudan después a diseñar eh, un cuestionario. Se hacen por lo menos unos cinco grupos focales. Terminando estos grupos focales se pasa a, a diseñar lo que se llama un cuestionario piloto. Y este cuestionario piloto ya es un cuestionario escrito, eh, con casi la mayoría de las preguntas cerradas, que se prueba ya en entrevistas a en los domicilios de las personas. Y se hacen unas 30 encuestas pilotos eh, normalmente. Se analizan los resultados. Depende de lo que salga, se puede hacer de nuevo un siguiente piloto hasta que uno ajusta todas las preguntas, la secuencia, el orden y el lenguaje de manera a asegurarse que eh, lo que está contestando la gente realmente es lo que nosotros queremos saber. Y por supuesto que en esto hay, como, como le dije antes, hay preguntas de control y chequeos que después, al momento del análisis ya de los datos, el análisis estadístico los datos, uno puede usar para validar la respuesta de las personas. Pero esencialmente este procedimiento es, sigue un protocolo y requiere de empresas especializadas para hacer esto. Y esto requiere un trabajo de terreno, obviamente hay que hacer acá, esto se hace una muestra de la población, una muestra ojalá estadísticamente representativa de la población, estamos hablando de muestras de mínimo 700 familias, 1.000, 1.200 familias, para las cuales tiene que haber un proceso de selección muy cuidadoso para asegurarnos su representatividad, y de manera que los resultados después sean válidos para toda la población que, que nos interesa.